Crear un efecto de viñeta dentro de Photoshop es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es dirigirte al menú filtro y damos clic en la opción que dice convertir para filtros inteligentes. Ahora, el siguiente paso es dirigirte a filtros y vamos a utilizar la opción que dice render o interpretar y efectos de iluminación. Cuando se carga el menú, automáticamente te va a aparecer esta opción que está acá, que realmente es bastante sencilla e intuitiva de utilizar. Por ejemplo, click y arrastrar podemos cambiar la orientación de ese viñeteado, pero desde la mitad puedes tranquilamente colocarla donde tú quieres. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a dar simplemente clic en OK. Y la parte interesante es la siguiente. Desde la versión 2015 aparece esta opción que está acá, que, venía a ser, que viene a ser una máscara de capa dentro de la capa. Tiene dos opciones realmente muy importantes que te las voy a contar aquí. Vamos a dar doble clic en este momento. Vamos a esperar que se cargue este cuadro de diálogo donde tranquilamente puedes trabajar con la opacidad, pero también puedes trabajar con eh, modos de fusión. Nosotros vamos a dar clic en cancelar, porque hay algo más que quiero explicarte. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Digamos que no te gusta ese efecto, que lo quieres modificar. Recuerda que simplemente vas a dar doble clic aquí en efectos de iluminación, y tranquilamente vas a regresar a la imagen como estaba, o el último efecto aplicado, y ahora puedes modificarlo, no solamente desde aquí, sino desde acá, también con el panel que lo tienes ahí presente. Si te gustó, simplemente das clic en OK.